Me miro en el espejo intentando buscar una respuesta, pero no sé cómo preguntar en ese punto. Insomnio se piensa juntar el sí o el no y el cuando comenzar, Son tantas preguntas que se juntan como piezas para un la cerro se dice no, pero yo se la cerveza Empieza a hablarme el demonio en mi cabeza Mirando al sound la foto ya rota Recuerdos absurdos animando la copa Enciendo un cigarro directo a mi boca o Me muero por el cáncer o por recordar que idiota por ese demonio me vuelvo masoquista Intenta satisfacer mi diario de artista Me dice que si puedo, que jamás dijiste. Pero como pongo paraplágico y malabarista Soy el último en la lista Recibo muchos golpes, espero mi alma resista No puedo ser un detective si no tengo pista ¿Cómo esperas que te observe si ya perdí mi vista es que es tan banal, yo depender de un bando Si no puedo estar confiando Si cuando doy la espalda a la persona a La que confía en mi vida Ya me está apuntando Espera, dispara de una vez La movida que haga haki, mate, él y ajedrez No encuentro la salida, no me hallo donde mover Si ya perdí la reina, no tengo más que perder Maldito demonio venga ya déjame en paz Pa' que me ponen la cuerda si no me hiciste saltar? ¿No es que te hace bien tenerme como un juguete? No me pides que esté cuerdo si ya me siento indemente. ¿Quieres que sea negro o quieres que sea blanco? ¿Esperas que juegue o que siga en el banco? ¿Esperas que me ahogue o que siga respirando? ¿Cómo esperas que me salga si apenas estoy entrando? ¿No te puedes decidir? Deja que tome mi puto albedrío, yo quiero seguir hacer tu realidad junto a tu mi team. ¿Quieres que te enfrente a ti o quieres que me enfrente a mí. Porque sabes soy mi peor enemigo. Unas veces soy mi cómplice y otras mi castigo. No seré aquella flecha que señala mi camino. Soy mi víctima y verdugo, pero nunca soy mi amigo. Terminó mi carta, disculpa la simpleza. No pude evitar que sea mi naturaleza. Si hablo para mí mismo, no piense. Es que soy yo, ambiente en la oscuridad con el demonio en mi cabeza. Incubo, MC, inmersión al alter ego.